Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, tal vez se murió Soy Killer y estamos de vuelta con Blade and Soul Hace mucho que no grabo este pedazo de juego con esta jaca tan bien dotada Tan... Y demás Bueno, ya sabéis que tenía aquí a Karajina Vale Y a Yakuno La Gunner Voy a jugar con la Gunner, que fue la última clase que añadieron, creo Y... Estaba bastante up, oh, creo recordar Pero no sé si había alguna clase más bueno, no puedo... Tendré que borrar alguna. No voy a borrar alguna. Ninguna ni tampoco voy a coger... Uy, uy Se me ha enganchado por aquí el cable. ¿Qué pasa? Ay. Dios mío, tengo un lío de cable que lo fui para acá. Ca... En fin, menos mal que me veo muda ya mismo. Vamos con Yakuno. A ver qué tal Bleansol Blean Sol. Hace... Hace... Eh... Tela. Hace, vamos, por no decir que hace un año que no juego a Blade Soul. Pero bueno, pues sí, se me ha enganchado, me enganchado esto, ¿eh? Se me ha enganchado, me ha enganchado esto, ¿qué puede pasar aquí? Bueno, un día tú me revienta los cascos, se me va a romper el cable. Mira, no sé si veis cómo lo tengo. Tiene ya 5 años, demasiado están durando. El caso es que, bueno, Blade and Soul para mí es. Eh, no es el juego con el mejor editor de personajes, que para mí ese galardón se lo lleva Black Desert, pero es el juego con las mejores jacas, es decir, con las mejores mujeres, con las mejores Suculantas, la mamus, las mamasitas, los papus no, las mamasitas... Eso, que tenga que, te caga, que, te... que, ten que te caga la pata abajo la chica hasta aquí pero bueno eh, de hecho hay un youtuber que se llama doctor no sé qué eh, que, que crea juegos eróticos con los personajes de Blizzard. son bueno, eso lo digo tú Podéis buscarlo eh. lo, lo vais a encontrar fácilmente el caso el caso vamos a echar media día de gameplay y os informo ya que estáis aquí y he captado web no vuestra atención de que estoy votando. Eh, Tenéis una votación activa en mi Twitch y en Twitter sobre una cosa muy seria. Eh, sobre los juegos, sobre los directos. Eh, no sé si poner a votación un juego semanalmente, así. Eh, o pongo cuatro juegos y el que salga jugaré durante una semana y así sucesivamente. Y también recordad de que ya somos 9000 polluelos los en el canal y este sábado vamos a celebrarlo. En YouTube, que me han dado? Cuatro. ni ¡Qué guapo! Un de cuatro. ¡Speed Hong Kong Equiper Char! ¡Qué guay, no! Si me han dado aquí. ¿No puedo tirar más? Vámonos. ¡Buah, Te digo. Hace no juego, así que no sé cómo estaba esto. Vale. Uy, esto nuevo. La interfaz. Que yo a esto. La interfaz que yo a esto. A la H. Aquí. Social Clan. Ah, vale. Han puesto una especie de... So vale, para Social Clan y demás. Vale, curioso. Vale, ya os digo, es ¿eh? que hace que no juego eso y más. Bueno, vamos a ir entonces. Vamos a ver si puedo dar la S. Se que con la. Vale, con esto que hago, recovery y disparo, vale. Estaba roto, tí? sí. Y estaba rota, estaba rota esta clase. No me acordaba lo rota que estaba esta clase. No me acordaba lo rota que estaba la clase, eh. En serio. O sí. A ver, a ver, seguro yo no juego, pero... Che. A segundo no juego, pero como para... Uf. En serio, no me acuerdo que esto va tan roto. Esta clase. Vamos para adentro. No será de que yo creo lo que es. Han metido un barco volador, ¿eh? En serio. Han metido... Un barco volador. Es que está la pantalla de carga. No sé por qué sale negro, pero bueno. Para la pantalla de carga recordar eh, ya somos 9000 pollo recordar seguidme en twitter es muy importante seguidme en twitter para que sepáis todo lo referente al canal y sobre todo para los directos seguidme en twitch aunque el especial 9000 lo voy a hacer un directo en youtube pero lo que me importa es que me sigáis en twitch que es donde hago directos todos los días es importante. Sobre todo porque podéis participar con votaciones. Podéis ganar premios. puntos, ¿eh? el. Es donde más interacción tengo con mi. Con mis. Digamos, seguidores. Por eso es importante y hago mucho hincapié. De que me sigáis por Twitch. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos encontramos aquí? Pero no tengo ni idea de cómo tengo el inventario Está Vale Me acuerdo que estuve dándole caña a una cosilla para pillar la arma Porque me estuve viendo una guía de cómo pillar la arma Y cómo ir, eh, eh, digamos que evolucionándola Pero se me ha olvidado oh, Pues parece que pega, pega unos tintes que hasta caga la pata abajo Venga. Esto está roto Esto está muy roto Por eso que no me acordaba de los rutas que estaba esta, esta clase. No me acordaba de los rutas que estaba esta clase, en serio, eh. Me cago en los y mientras. los yeah. Eh. Aquí tengo algo. Marca. Ah, vale ¿No puedo usarlo? Ah, vale, que solo para carácter No sé qué, es cuánto Esto requiere una llave Que no tengo llave Pues ya está No puedo entrar. Espera, es, es, eh, habla con Jiwonga. Yiwonga eh, versión y otra de Track Quest. Para ¿no? Vale, entonces se puede ir para allá, perfecto. Pues vamos a para afuera. Esto es, entra para adentro y sal para afuera. Ay, qué lío En fin, hemos llegado. Fue completada, fue completada y cuál es cogida. Ya va reparada. Mira, mira una cosilla. Ahí está. Mira. Ahí pasará foto. Ahí está. Me hago una, una, una, una una guapa, eh. No, yo, yo la mito. visto. The screenshot has been saved. ¡Oh, manda un logro por hacer foto! Eh, como eres un puto pederasta y un pedo vertido que hace fotos a muñecas, te hemos, dado, te hemos dado un puto logro. Recuerda, prepárate para recibir el FBI en tu casa. Llegará en un par de horas. Qué buena gente son los de lo Dian Soul, eh. Como te gusta tener fotos a muñecas y animadas, pues. Ahí tienes un logro. Para ti, para tu cuerpo. Bueno, me han dado muchas cositas. Vale, esa por ahí. Luego que tengo otra cosita que no sé para qué vale. Esta es la arma. training pistol. Tengo que darme una cuerda. Yo quiero ver una cuestión a ver cómo hago y dame. Dios mío. Vale, esto para hacer. vale. A ver cómo hago para poder eh, ir mejorando el arma poco a poco. Porque la verdad que no recuerdo. Pero aún así tengo que mirarlo. Te nota siempre y cuando de que me digáis de que, de que juegue un poquito más el juego. Vale. Eh... Ataque de libre dura... Vale, le damos, le damos, le damos, le Por eso. Lo que habido leído ahí... No son los osos, pero... Uy, uy, uy... Iron Ox pilla su charla. Bueno, estos son... ¿Te acuerdas, me la he hecho? Vamos a tragarla, me la quito en el medio y ya la, ya la tiro para arriba. Ya sabéis que se si me ha he echado la mano o si tenéis la, la guía a mano para pasármela y poner el enlace en los comentarios del vídeo, pues mira, podría mirar. Y si queréis ver un poquito más de Brillant en el canal, decírmelo. O algún directo, decírmelo, ¿vale? Recordad que pondré las votaciones en Twitch y en mi canal de Twitch Perdón, las la votaciones en Twitter y en mi canal de Twitch Para que elijáis si queréis que durante una semana juegue a Bryan and Soul No, aquí que me encuentro Ah, vale, esta va a ser la del de, de entrenamiento I've seen... ¡Uh! ¡Level 14! ¡Level 14! Lo okay, que a ver Lo que hace moverme simplemente, ¿no? Eso parece, ¡Fu! es que le pega, le pega, no quite ahí, ya quema ropa, revienta cráneo, saca tripa y rompe costilla que no vea, eh. que me han dado repita bueno mira no rompí dime así papo me mandado una camisa o algo una camiseta o algo así como yo lo he fumado me sueño otra vez se me ha auto equipado Me mola cuando las cosas salen bien Habla con no sé qué Aquí hay algo más. Ay, que aquí hay una cosa. Vamos, entróname, que ya sepa cómo matar más. A Master... Eh, vale. How dare you defy the Dusk Adders! When you see the green afterimage, that's your cue. Watch Die, for rookie. the firestorm! When, When you see the green afterimage, that's your cue. When you see the green afterimage, that's your cue. When you see the green afterimage, that's your cue. Wow, hey, good job! You're strong! Cuando veas la imagen verde, esa es tu cubo. Vale. Adiós, zorrita. ¡Adiós, ah, por culo. Vale. No hay gracia ni nada. Bueno, oh me, vamos, entregamos y acabamos, ¿vale? Yo, yo hago de todo mientras que grabo y juego ando por por, por el móvil por WhatsApp con Nintendero que que juega conmigo, que solo juega conmigo en directo, Nintendero en fin. There's no please. Hurry. ¡Of! ¡Esto lo han cambiado! ¡Esto lo han cambiado! ¡Uf! ¡Esto lo han cambiado! En cambio, tela. Muy bien, ya sabéis que yo si acordáis yo si, os... si tenéis a mano alguna eh... El link para saber el... Cómo ir mejorando el arma decírmelo ¿vale? Lo ponéis Y si queréis ver más eh... Más Blian Show Pues bueno, me lo, me lo podéis comentar perfectamente Yo lo traeré eh... Bueno... O en vídeo, como vosotros veáis que es más cómodo, o en directo, ¿vale? Por cierto, me manda aquí. Se que a, a variable en un minuto. Lo dicho. Eh, bueno, también podemos irme para la pata, ¿no? O va a muy lejos. Porque aquí había montura. Ni me acuerdo si aquí había montura. Aquí lo que había era... Ah, a volar como una especie de... de Cáuculo, no ese sé. Aún no puedo ir para allá, ¿verdad? Aún no puedo. Tengo que esperar un tiempo para poder ir para allá. Hasta aquí al lado. aquí arriba, ya. Ah, en pie ya. Aquí en el estado de... la ruleta de... de... esta, esta. Y esta para ganar la cajita esta. Yo creo que la ruleta le di tanta caña que no llega no, no, nunca a pillar nada. Bueno, por lo menos con la clase. Uh, eh, he ganado, eh, cosilla. ¿Ese? Ah, vale, vale, vale, ese ese, vale, vale, vale, vale. Ah, amigo, vale, vale, vale. Ya lo pillo. Aquí está el tío este que no paran, no paran de reventar lo que está ahí. Creo que mientras más daño le haga, más mierda se lleva. Creo que me pasa. Ahora simplemente ir para allá y dale a la ruleta. Y para ganar cosilla pero creo que me hace falta algo para abrir la cosilla. Me han dado una mierda. Si ya tuve que te, que, que te pego, Nada. Me dan porquería, o oh, me queda otra. Nada. Más nada más que porquería de esta. No me han dado el arma ni nada. Aún así lo que miraría a ver. Eso me gusta más, lo que me van a dar ahí. En fin, pues yo lo he dicho, ¿vale? Vamos a dejar el, el, eh, por hoy, eh, Brilliant Show. Recordad que si queréis más Brilliant Show, decídmelo, que yo encanto de la vida, os lo traigo, ¿vale? Y así podemos ver a esta pedazo de belleza, o si queréis... O de mi clase, tengo esta, tengo la de la, la Sportmaster, Sport creo, y la otra, la de... Una que me dieron antes de la gana, que no me acuerdo cuál era. En fin, lo he dicho. Que vamos en el siguiente vídeo directo en lanzamos Game o en KillaSamus TV. Soy Kylia, me despido. Hasta la próxima. Adiós. Y tú era. Ah, ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Me pongo nervioso y no puedo hacer. Aquí. Aquí ahora. Ahora sí. Adiós.